Eh, que tranza la banda! Ya sé que los tenía muy olvidados, no un poco, muy olvidados pues no había podido salir a grabar Entonces del trabajo, la familia, ya saben De hecho quería grabar algo para el Go Skateboarding Day De este pasado 21 de junio aquí en Guadalajara Pero pues valió ver Pues retomando las actividades Vamos a visitar el Parque Alcalde El que está ahí en el, donde era el reilete Solo tengo que pasar por un compa, el Godrumo Ustedes ya lo ubican aquí a Chapu Y ya de ahí nos vamos a lanzar También una de las cosas por las que no había podido patinar Es por el clima que últimamente aquí en Guadalajara ha estado lloviendo como ya en la tarde que es cuando se puede ir a patinar entonces pues no habíamos podido pero amaneció el día de hoy nublado pero ya se despejó estaba incluso haciendo hasta el calor entonces espero que haga buen clima para poder patinar y sacar unos clips chidos pues nada hay que darle vamos en camino a ver qué nos depara el destino estamos aquí en Chapu con la banda, parece que va a haber un cambio de planes porque el clima no deja, bueno no da con muchas esperanzas, parece que va a llover como todo ese pedo y ahí, entonces, o sea, tenemos que esperar un rato, calentar aquí en Chapu a ver, si, a ver si se calma el clima y nos da chance de ir a patinar al, pues, al parque alcalde Si no, pues ya nos vamos a quedar aquí a grabar unos truquillos con la raza.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 a la banda pues esa fue la patinada del día de hoy aquí en chapu tuvimos que hacer un cambio de planes la lluvia amenazaba con caer bien cap pues, no nos íbamos a arriesgar a llegar al parque y pues tenernos que regresar al final estuvimos en chapultepec ahí me topé varias bandas pues salieron algunos trucos la neta es que me sentía súper tronco porque pues hace como un mes o más que no patinaba aparte que no había estado patinando constantemente pero pues lo importante es como retomar el ritmo no entonces espero que les haya gustado el video, así que ya sabes si te gustó el video dale like Compártelo ahí con la banda, y de suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo, un pedo así. Nos vemos en un video nuevo y recuerden que los campeones no usan drogas.